Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo solamente dos lances, el lance de un pomba diamante y el lance de un troll de ciervo mulo a que conseguí impactar en el corazón a través de la vegetación una vez que se apagó el contorno resaltado. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en el lago que tenemos al lado del puesto de la casita de Sabina. Vamos a mirar por la orilla. Mira, ahí tenemos algún animal. Parece que ha, que ha detectado, pero no, no lo localizamos ahora. Escuchamos una llamada de apareamiento de un puma. Mira, allí lo tenemos. A ver. Mira, un legendario. Un legendario. Pues nada, nos vamos a, a preparar para el lance, sale huyendo, nos ha tenido que, que detectar, nos habrá visto puesto que tenemos el repelente. a ver si lo localizamos y podemos hacer ese lance a ese legendario, nos vamos a acercar a la orilla, a ver si lo localizamos, mira ahí está, se ha parado, se ha parado un poquito, una distancia óptima, así que cogemos el 308, apuntamos y disparamos, veamos lo de nuevo en el pulmón, seguramente doble pulmón, hemos visto como ha impactado Ya vemos que el animal está muerto, ya ha caído ahí Y ahora vamos a, a recogerlo Estamos buscando aquí en los abrevaderos que podemos encontrar a esta hora Concretamente podemos encontrar el puma y el ciervo mulo Pero no vemos ninguno por la orilla Quizás un poquito más tarde es cuando, cuando nos venga el, el ciervo mulo ...puesto que el ciervo rojo tiene otro horario... ...tanto como el Axis y el Cepicapra... ...vamos a bordear toda la orilla... ...intentaremos a ver si podemos encontrar un paso en, entre el agua... ...mira, escuchamos una, una llamada de advertencia de ciervo rojo... ...si pudiéramos atravesar entre medias, vamos a intentarlo... ...y, y nos ahorramos unos metros... ...pero no, no creo que no, porque seguramente vemos el agua muy oscura, es muy profunda así que volteamos por lo fácil nos va a tocar pegarnos la carrera, pero bueno, no nos importa vamos a sacar el GPS, ya tenemos que estar por aquí vamos a decir a Parrete que lo busque, venga Parrete, búscamelo ahí vemos un, un hábitat, seguramente es un comedero de otro animal ya Parrete sale, sale corriendo y ya vemos allí el, el impacto y el contorno cian de nuestro de nuestro animal. Así que vamos a, a recogerlo. Ya ver la puntuación que tiene. Un diamante, 39, un diamante justito, justito, justito. Un doble pulmón. Pero un diamante a fin de cuentas. Así que lo vamos a disecar y vamos a seguir buscando animales por esta zona en el lago de, de la casita de sabina miramos un poquito por la por la orilla allí vemos el puesto al fondo no vemos nada pues yo creo que vamos a, a continuar bordeando os voy a poner el mapa para que veáis la zona y seguimos con con la caza enfrente tenemos un, un comedero de ciervo mulo vamos a ver si pudiéramos ver alguno Mira, ahí tenemos un animal. Un cinco media, Un cinco media está entre los árboles. Nos ha detectado, no sé por qué. Hoy me detectan todos los, los animales. Visto que tengo el repelente y el, y el aire va en dirección contraria. Voy a encintar el lance. A ver si... Mira, tenemos un árbol enfrente. A ver si se mete entre estos arbustos. Y podemos disparar. Apuntamos año y en medio y... ...disparamos, veámoslo de nuevo, como disparamos a través de, de la vegetación, simplemente nos hemos llevado por la institución y vamos a comprobar si el animal... si sí, está muerto, está muerto, le hemos impactado en órgano vital, y ha sido una muerte rápida y ahora vamos a, a recogerlo. Venga, perrete, vamos a recoger este bicho, a ver qué puntuación tiene nuestro ciervo mulo nivel 5, a ver si nos llevamos el segundo diamante, uno muy cerquita del otro... Vemos ahí, como os decía, el descansadero de ciervo mulo. Veis todas la, las, las señales que encontramos. En este caso yo las tengo amarillas para que se, se resalten mejor. Le decimos a, a Perrete que lo busque. Perrete no lo encuentra. Pues nosotros nos vamos a pegar una carrerita. Venga, Perrete, búscamelo que ya, ya tienes que, que localizarlo. Ya Perrete si ha, se ha localizado el rastro. Sale corriendo. Y vamos a ver si lo localizamos nosotros también con nuestra ayuda del de GPS. Ya vemos el contorno hacia del animal. Ya el lo ha encontrado y yo creo que vamos a hacerle una, una foto para el vídeo. Nos vamos a tumbar. Ahí el nos llama. Yo creo que una fotito los dos juntos está muy bonita. Ya tenemos la foto para el vídeo y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 5 vaya por dios, tenemos un troll 307,70 madre mía, impacto en el corazón prácticamente a ciegas nos hemos guiado por la orientación ¿veis? un impacto en el corazón justamente cuando se había apagado el contorno resaltado detrás de los arbustos, hemos disparado y hemos conseguido impactar ese animal mira, ahí vemos a un, a un nivel 3 vamos a hacer también ese lance Apuntamos... A ver... Si podemos darle un pulmón... si sí, le hemos dado en un pulmón... está un poquito esquinado... No creo que ya hayamos llegado al doble pulmón... Pero vamos... Ya ya no tiene... Ya no tiene vida... 0% Así que vamos a... A recoger nuestro animal... Nuestro segundo ciervo mulo Y yo por el tamaño de los cuernos que, que... hemos visto... Que es un nivel 3... Y sabemos que algunos nivel 3... Pueden dar, dar oro... Eso va a ser una una plata decimos a perrete que venga con nosotros nos estamos guiando por el GPS, desde luego la, la combinación de, de aplicación GPS y, de, y del perro es muy buena para localizar las, las piezas sobre todo el perro es muy útil cuando cazamos ecuadornices eh, o, o conejos liebres, o sea animales de, del nivel 1 y la vegetación es, es alta ya estamos llegando, Berrete va buscando al animal. Lo vemos que, que ya nos va a adelantar. Ya nos ha adelantado, lo vemos ahí en el GPS. Y vemos el contorno de nuestro ciervo nivel 3. Y vamos a ver la, la puntuación que, que nos arroja. Ya lo tenemos aquí, escuchamos allí otra llamada de advertencia. Vamos ir despacito, no vamos a correr. A ver si puedo hacer el lance a otro animal... Nada, es un nivel 2 muy chiquitito y sale corriendo, nos ha visto, a ver si puedo apuntar No, no tengo tiro, así que no, no tengo tiro Hemos hecho mucho ruido y efectivamente una plata, 214,30 Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido abatidos los tres animales, muy cerquita uno del otro Y yo creo que vamos a, a ir a montar el vídeo y eso es todo por hoy